Claro, vamos a escuchar eh, Chetron por Azá, también Carreta Wood, Tren Lechero, Pájaro Campana, Despierta mi Angelita, la Reina. Y un detalle importante: el Paraguay en su música es llevar lo que escucha, o sea, el sonido de los trenes, el sonido de las aves. Así que nuestra principal canción instrumental, El Pájaro Campana, que originalmente fue una canción interpretada en guitarra. Luego la recopilación de Félix Pérez Cardoso la popularizó. Así que vamos a tener el gusto, el placer de dejarle en este escenario gigante, pero a él le va a quedar pequeñísimo por su talento y con sus artistas que lo acompañan. Por favor, un aplauso también para ellos. Paraguay ni gozabe, a curaba se detane. Amando moja y a la hora o yo dese. Peinaga que se no iba la corneta, calata, bayoneta, saco, peña, A caminante, a moirú, parinó, y catuno, a, ni na, yo pudo, roja, Silva se campa, se va a cumplir esa mujer. hay potante, necesite que tatás, se no pasa, se pusiste y la hipotí, se deshace de ti, prevención de Cataluña, de dejó, se lo de que nareña, de ti, lo versó de viaje ya, lo penal y lo que bajo el sagrado poirí. Amor, de que se no será siempre firme se hará caer en la tuya, lo hace con la Amo la no hay verón para pedir mono, ajen, ya, pues saben, se llene, a pene, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, que Perezó de la rellana, doctor Ake de Villara, el soldado Guadalí. Muy buenas noches, mis compañeros Rosano Velar. El señor Reyes, Hernán Reyes y Fabricio Suárez. Y quién le habla frente a este micrófono, este hermoso varón llamado Juan Cancio Barreto. Hace matalidad para los días, no hay caso. Quiero agradecerle a la presencia de todos ustedes. Un abrazo grande a la primera dama, a mi comandante Señor presidente, quiero agradecerle también a Dios en primer lugar por darme la oportunidad con el talento que me prestó, me sigue prestando y sé que hasta el último minuto de mi vida voy a seguir tocando el chaquito. Quiero agradecerle a Dinapi por haberme invitado para venir a este festival tan hermoso. Están trabajando muy bien a través de la INAPI para todos nosotros, los músicos, los artistas y lo que tenemos complejo de artistas, donde yo soy uno de los primeros. Queremos despedirnos con este tema, que es el Tren Lechero, una música de uno de los más grandes compositores para solos de arpa, Don Félix Pérez Cardoso. Me estoy concentrando para no ponerme nervioso. Quiero que entienda que no es fácil actuar gente tan linda como ustedes. Tuve bien, ¿verdad? A través de mi Muy bien, creo que se merece de pie el maestro para darle un fuerte aplauso y a los artistas que lo acompañan. Qué emoción realmente Rubén, qué emoción. El maestro no para de emocionarnos. Muchas Gracias.